¡Hola, dos y ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Vamos a jugar a petición de Yarel Vamos a jugar A Bedwars de Roblox Es qué es lo que hay que hacer? Porque te aseguro Que no tengo ni idea Entonces, con esto Vale, creo que ya sé qué mapa es A esto he jugado yo en el Minecraft Vale Entonces, me voy aquí Me voy aquí y a cambio de una de piedra, vente de Iron, vale. Creo que vale, vale, vale, vale. Lo voy pillando, chicos. Estoy pillándolo, chicos. Soy nueva, ya lo sabéis. A ver, eh, esto aquí, eh, esto, comprar. Eh, ¿Qué más, qué más me pide? Ah, amigo mío! Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale aquí somos varias personas Voy a pillar el hierro Ahora, ¿eh? Ahora pillo el hierro Vamos a pillar Hierro, ahí está Que no nos roben, por favor Vale, necesitamos llevar eh, Una espada ¿Vale? De De piedra más, Una espada más buena Necesitamos... Armadura, necesitamos bloques, necesitamos un montón de cosas Así que tenemos que conseguir hierro primero Para empezar Eso es lo primero de todo Me llevo eh, la espada de hierro No me lo creo, que no llego Vale, pues me llevo la de... La de piedra Me llevo armadura de cuero Vale, necesito Necesito mucha, mucho hierro eh y A lo mejor tengo que coger algo en los En los cofres Por cierto, si me queréis agregar, vale Mi nick es soysofils20 Vale, yo creo que con esto es suficiente Vale, necesito Vale, comprar Vale, el de hierro Vale, así. Entonces, vale. Hay que ir para, para allá. Perfecto. Intuyo que esto va como el Minecraft, ¿no? Claro, pero ¿cómo pongo yo los bloques? Ah, amigo. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Estoy pillándole el truco, ¿vale, chicos? Ahí. ahí, ahí, ahí ¿Vale? Estoy en ello, estoy en ello Estoy aprendiendo, chicos Estoy aprendiendo Vale Vale, hop Vale, ahora voy con la espada Vale, voy bien Voy bien ¿He, he dado a uno? No sé si le he dado o no le he dado no sé si le he dado No le he dado No tengo ni idea Pero Hay que ir a por A por cosas Vale Estoy en el generador de esmeralda de chaval No sé si puedo Dime que puedo ¡No! no No Pero por qué no le has dado al uno antes Consigo la armadura de hierro Ahí está la armadura de hierro, perfecto. Y voy con una espada de madera porque soy así de chula. Vamos a ello. Vamos a ello, chavales. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Esto, esto no, no se genera. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Soy muy mala, soy muy mala. Sal de aquí, sal de aquí. Vale, vale, vale. vale. Ya está, ya está, ya está. Seguida. Quiero ocultar pánico Acabo de llegar hasta aquí Increíble Vale, creo que tengo que quitarle Vale Dios, no sé qué estoy haciendo, pero ¡Ja, ja, ja! Espero que te haya gustado, si es así le das un like, suscríbete para más contenido como este y deja un comentario eh, en el, del mapa que quieras que juegue o de algún juego gratuito en Steam que digas oye, este, creo que te puede gustar y que no pese mucho el juego. Muchas gracias y nos vemos en la próxima, chao, adiós.